Tenemos el número 9. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 3. 9683 es el número ganador del sorteo de hoy, 11 de mayo del año 2023. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número.